Bai, eskerrik asko, presidenta nderea, egunon guztioi. Bueno, eh ni beh asi bearra dut, e, gogoratuz beste behin ba agerikoa dala e, azken hamar ur, urteotan ba nabarmen okertu egin dela Euskadin hauttasunlego eran bizi diren pertsonen situazioa, baina are gehiago 86. E, urtera urte egin beharko genuk atzera, 2018an pobreziaren eta gizarte ezberdintasunaren ikestak argitaratutako datuak bezain keskagarriak aurkitzeko. E, Euskadin gaur egun ia miloierdi pertsona e, bizi dira, bueno, bizi mailagokia bermatzeko beharrezkoak diran gaztuei eh aurregiteko zeltasunak dauzkatenak, eta izan ere, ba, haman urteotan 1125,5 eun hasida neguan berogailua pistu izateko zeltasunak daukaten. Familien kopuruak eta eraberean eta ba, 10 urteren buruan soik, ohiko gaztuei aurre egiterik ez dieten familiako puruak euneko lerogetai duko mazazpi egin dugora eta euneko egun daugetabi komabost alokairun naiz ipoteken ordainketen atzerapenak edo ordaindu gabekoak eta honek adierazen dau, beraz ba, azken urte hauetan elkarrekin poemozetik bain eta berriz azpimarratu marratu via e, biabiadurako euskadi hori, existitu egiten dela Eta, Herri, Lurralde, de bisilagun en Artean, Gero, eta Arrakala, Andiagoa, Sorcen Aridela. Y en este sentido, eh, desde el quien Podemos, pues tenemos propuestas y medidas para acabar con las brechas sociales y territoriales existentes en Euskadi hoy en día. Porque es verdaderamente grave que de, en 2008 en Euskadi la población en situación de pobreza grave sea un 64,9% superior respecto a la de 2008 y las personas en situación de pobreza relativa un 20,2% superior. Y ante esto eh, creemos que no cabe otra cosa que actuar. Actuar para mejorar. Y en ese sentido entendemos que es necesario avanzar en tres pasos indispensables. En primer lugar, hay que dar respuestas inmediatas a las personas que peor lo están pasando. Hay personas que necesitan resolver necesidades básicas de su vida cotidiana y ahí tienen que estar las instituciones. Y en ello nos reafirmamos en nuestro compromiso para eliminar los recortes que la renta de garantía de ingresos sufre desde el año 2011 y en esa estaremos siempre desde el Carrequín Podemos, pasito a pasito, pero sin olvidarnos nunca de cuál es nuestro horizonte. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que dar respuestas a la urgencia es absolutamente compatible con la búsqueda de mejoras estructurales profundas. Para ello, y tal y como añadimos en nuestra enmienda, entendemos que, por un lado, nos toca una vez más pedir a los grupos proponentes la retirada de la Proposición de Ley para la Reforma de la Renta de Garantía de Ingresos. Y, por otro lado, consideramos necesario reformar la Ley 18 2008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social en aras de que avance en materia de protección social ...y permita hacer frente a las nuevas realidades del siglo XXI de una manera más justa, más garantista y con perspectiva de género. Y esto debería hacerse una vez que ya hemos escuchado a las personas expertas en el Parlamento... ...presentando un proyecto de ley con los informes pertinentes e incluyendo los elementos comunes de la gran mayoría de esas personas expertas. Así consideramos que es indispensable tener en cuenta, en cuenta tres ejes fundamentales... En primer lugar, avanzar hacia la individualización de la renta de garantía de ingresos, incluyendo la perspectiva de género. En segundo lugar, facilitar la gestión de la renta de garantía de ingresos. Y en tercer lugar, reducir las condicionalidades de la misma. Y como tercer paso, hay que entender que, más allá de liderar al inmediato y al corto plazo, es necesario avanzar hacia transformaciones y mejoras estructurales y profundas. Debemos tener en cuenta la existencia de necesidades prácticas y de necesidades estratégicas. Las primeras hacen referencia a lo material e inmediato. Las segundas, a las transformaciones de los pilares de la desigualdad. Y desde el Carrequín Podemos llevamos trabajando desde que llegamos a esta institución de forma constante y firme para dar respuestas inmediatas y también para abrir camino a las transformaciones. Por ello, nuestro horizonte sigue siendo y seguirá siendo el de apostar por garantizar la existencia material de toda la ciudadanía de Euskadi. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva. Hacen falta transformaciones profundas. No valen las soluciones de siempre, porque los sistemas de rentas mínimas garantizadas tienen agujeros y por ellos se está cayendo la gente. Decía hace mes y medio en esta misma tribuna, que debemos explorar sistemas que garanticen y profundicen en el derecho universal a la protección frente a las políticas inspiradas en el asistencialismo. No podemos seguir defendiendo un sistema que desatiende a gran parte de la población necesitada o que, si la atiende, lo hace percibiéndola como diferente. Y ese es uno de los retos que tenemos como sociedad. Porque tan importante como el reto de la necesaria transición industrial de nuestro país, como el de la consecución de un futuro digno para nuestra juventud o el de la igualdad entre mujeres y hombres, es el reto de garantizar una vida digna a toda la ciudadanía. Y en situaciones como la actual, con una crisis económica a la vuelta de la esquina, es cuando la política y los acuerdos son más necesarios que nunca. Este martes leía en el periódico algunas críticas al acuerdo del Carrequín Podemos y el Gobierno Vasco para el año 2020, para facilitar los presupuestos del año 2020. Pero para avanzar y dar soluciones concretas a la ciudadanía hay que traducir las buenas intenciones en propuestas concretas, arremangarse para dialogar entre diferentes, negociar y conseguir buenos acuerdos para la gente. Porque ¿qué pasaría si todos los partidos políticos nos quedamos en nuestro rincón atrincherados en las palabras y las expresiones de deseo? Sería muy sencillo se hubieran prorrogado los presupuestos pactados con el Partido Popular para el año 2018, donde la subida de la RGI hubiera sido de un mísero 1,5%. Y ante esta injusticia, el Carrequín Podemos decidió mojarse y ponerse a trabajar para tratar de mejorar la vida cotidiana de más de 52.000 familias que se las ven crudas para llegar a fin de mes. ¿Y qué ha conseguido el Carrequín Podemos, tras duras semanas, de negociación respecto a nuestro sistema de protección social. Pues básicamente, a mí me gustaría hacer hincapié en dos medidas que creo que entroncan a la perfección con lo que hoy debatimos. La primera, que además del 3,5% de subida que el Carrequín Podemos facilitó en la RGI en febrero de 2019, hemos conseguido que para 2020 la subida interanual vaya a ser de un 7,64%. Y la segunda, es que se ha conseguido garantizar que el diseño definitivo del derecho subjetivo a la vivienda no suponga que quienes en un futuro hubieran podido ser perceptores de la prestación eh, complementaria de vivienda queden sin derecho a percibir la prestación económica de vivienda. Y Somos conscientes de que aún queda mucho camino por recorrer y que no nos vamos a conformar con estos incrementos, pero también somos conscientes de que las personas que actualmente acceden a nuestro sistema de garantía de ingresos en 2020 estarán en una situación mejor que la que estaban en 2018. Y estarán en una situación mejor porque es de justicia y porque el Carrequín Podemos ha decidido mojarse en vez de quedarse en el Aterpe. Porque solo mojándose se consigue hacer política que beneficie a la gran mayoría de vascos y vascas. Ay, es que Ricasco eh, decía el señor Ruiz Arbulo lo de proyecto, proposición, gobierno, grupos parlamentarios, ¿no? Y es que precisamente al señor Urrutia también se le ha olvidado cuando repasaba nuestra enmienda que hay un punto que dice el Parlamento Vasco, insta al Gobierno Vasco a presentar un proyecto de ley con los informes pertinentes. Entonces, a usted se le ha olvidado nombrar eso y, señor Arbulo, nosotros también en nuestra, eh, Ruiz Arbulo, en esta, en nuestra enmienda lo planteamos.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 Es que ricasco. Es que ricasco, bolla en ya una.